¡Hola! <ríe> Bienvenidos, chicos, a un nuevo vídeo. Soy Nirka, y aquí por aquí estáis viendo mis zarpitas. Y ese paquete triple mama yema, triple hueputa. Ese que tenemos aquí, lo voy a abrir. Pero primero, vamos a quitar esto de aquí. Bueno, no es publicidad, pero simplemente la caja. Así es, señores, la edición Tears of the Kingdom del The Legend of Zelda de las Nintendo Switch OLED. Esta versión es un capricho porque yo tengo la Nintendo Switch Lite, pero obviamente quiero jugarlo en mi monitor este de aquí. Y bueno, haré alguna toma con lo que viene siendo el teléfono para que la veáis bien y todo el rollo, pero de momento voy a hacer el unboxing, ¿vale? Esa es la Nintendo Switch Lite que yo tenía y ahora tengo la Nintendo Switch OLED. Pero no viene sola porque... Esta caja que tengo aquí detrás, también el mismo sitio, pero lo que hay dentro pues no es lo mismo, ¿vale? Viene con esto, que es un cristal templado para la Switch OLED. Así es, el Brief of the Wild totalmente nuevo. Dejamos eso por ahí a un lado. Voy a ponerlo así, ¿vale? Lo siento, irá haciendo plano para que se vea bien. Perdonadme. Pues bien, aquí tiene una lengüetita la quitamos... No sé dónde se está viendo bien. Ah, bueno, se ve bien ahí. Una lengüetita, subimos para arriba y... ¡Pum! La Nintendo Switch. ¡Qué lujo y qué premium! Esto lo he sacado antes. Pero mirad los mandos. ¡Qué bonitos están, por Dios! No se ven por la iluminación, pero tienen ahí... Bueno, ahí si sí lo veis un poco. Por aquí tiene una chapita. El tacto no es como el de la Switch. Los botones no sé si se escuchan, pero es como... ¡Clac, clac, clac! más granditos que esto, tenemos el otro mandito que este está más god, con ese acabado eh, verde, yo pensaba que era turquesa pero no, ese acabado verde y ahí oh bah. meu deus no quiero tocar la pantalla, pero tiene un grabado ahora la enseño mejor porque no quiero ensociarla, que creo que la he un poco <risa> quitamos la tapita y bueno, esto lleva manuales y poco más, o sea, realmente me la... Estaba testeándolo antes, ¿vale? Pero es que es una gozada el Doc. El Doc es una maravilla que no quiero tocarlo mucho porque se va a ensuciar porque es blanco, ¿vale? Mirad, el Doc es una puta preciosidad, el Doc, mirad O sea, el Doc es una locura. Con esos detallitos en dorado. Ahora no lo veo bien. Es una, es una locura el Doc, de verdad. Es una locura Está bastante suave ah, Es que contiene la edición Porque el juego no lo lleva Cargador original Ahora tengo dos um, HDMI Me viene bastante bien Y por aquí ¿Qué tenemos? Opa, nada el, Tenemos como un mandito, ¿eh? Esto, esto ¡Ojo! Las correas Qué fancy las correas Mírala Las correas están bastante chulas, la verdad. Ah, claro que nunca he tenido una Switch, ¿vale? Que me da cosa, de verdad, tirarle para abajo. Uh, Se así quedaría. ¿Qué, qué bonito. Qué bonito es el mando, loco. Qué bonito. Qué preciosidad de mando, loco. Y ahora, para el armario. Bien, ahora llega el momento que a mí me causa claustrofobia, la verdad. Hey, precioso suscriptor, ¿quieres una pirulitita? Pues suscríbete. Que no cueste nada. Y dale like, coño. Seamos serios. Quiero abrir el puto juego. Lo compré ayer y estoy ansioso de abrirlo. Chicos, hagan esto en casa. Mi camisa por ahí. Y aquí está. Fue oh. gardo, de verdad. No sabéis la viciada que le voy a meter, eh. A este hijo de puta. Y ahora viene la peor parte. Manual de instrucción. Protector de vidro temperado. Coloque la consola en una superficie plana, evitando corrientes de aire que puedan atraer motas de polvo. Bueno, efectivamente tengo que quitar el ventilador. Limpie la pantalla de la consola eh, utilizando una gamuza incluida para eliminar restos de huellas dactilares, motas de polvo y suciedad. No utilice agua, líquidos o detergentes, ya que podrían dañar la pantalla. Durísimo, o sea, durísimo, loco. Mira, mira, mira, mira. Qué locura. Qué locura. No me jodas, saca una pompa de aire, tío. Qué, lo qué puto locuro. Saca de aquí una pompa de aire, pero bueno. Eso es simplemente. ¡Uh! Esta pantalla se ve de lujo. Cabrón, de lujo. Buah, qué locura. Sí, tengo un vídeo Ramón, ¿vale? ¡Oh! Ya sé eso, cabrón? ¿Eso, clic? Oh. Oh. Oh. Oh. maga. En la consola, no. No quiero que se registre ningún usuario. Quiero iniciar sesión. ¿Importar usuario desde otra Nintendo Switch? ¿Aún tienes la consola desde la cual quieres importar el usuario? Sí. Eh, ¿Tienes pensado seguir la consola original al mismo tiempo que esta? La verdad es que sí. Y aquí te pide que vincules una cuenta Nintendo, que es la que tengo aquí. La mía, perdón, que esta está un poco más, está un poco más sucia, pero sí, en mi cuenta de Nintendo. Vale, pues vamos a vincular la cuenta de Nintendo. Para continuar necesitas actualizar la consola. Actualizamos la consola. De hecho, el tamaño, mirad. Mirad el tamaño, loco. Es que eso es una locura. Es una verdadera locura. Yo jugando en esa alrededor de dos de casi medio año, un año. Y no me quejo, no me quejo. La Switch Lite me encanta, pero es necesario esta transición, muy necesaria. Porque yo, eh, lo que es la Nintendo Switch OLED, eh, es que necesito una pantalla, quiero decir, quiero, necesito una pantalla, sin más. ¡Qué bendición! O claro, si es mío, pendeja. Qué locura, de verdad, qué locura. Pues en fin, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dale like y suscríbete para más. Yo soy Nitka y nos vemos.